señores Aizan Robi Aizan Video por fin el tercer video en este canal grabamos el 22 de febrero del 2018 un día muy simbólico para su servidor y para muchas personas Alrededor de este orbe Porque hoy conmemoramos 161 años Del natalicio del fundador del movimiento Scout, Robert Stephen Sons, un Padre Powell, así que por lo tanto Intentaré decir las menos groserías Posibles, así que si se me sale una Pido a todos los Scouts que estén Viendo este video, por favor, disculpen Saben muchos que es mi manera de expresarme Así que lo haré de la manera Más futursa. El motivo de este video no solo es El ponte tu pañoleta cada 22 de febrero que por cierto, traigo puesta mi pañoleta del Grupo 6 de Morelia, unidos somos el 6. Sino también por hacerles una gran invitación. ¿Cuál ¿no? invitación será? Ridícula? Muy fácil. Ya sabemos que se acerca el mes de mayo y desde octubre comenzó una campaña Scout a nivel Interamérica. Estamos hablando del Tapatón Scout. Sí, el Tapatón Scout. Decidí adentrarme a las filas del Tapatón Scout. ¿Por qué? Porque sé que es una buena causa, aparte de que vamos a apoyar a muchos niños que tanto lo necesitan. Pero tú me dirás, ¿no? ¿qué es el Tapatón? fácil, el tapatón es un movimiento interamericano el cual sirve para juntar recursos para organizaciones no gubernamentales en el caso de este estado Michoacán o más bien en el caso de la provincia de Michoacán se apoyará la asociación mexicana de apoyo a niños con cáncer, Michoacán como muy fácil a nivel estatal estaremos juntando tapas, sí, tapas de pet, tapas de botellas de refresco, de agua, de garrafón de artículos de limpieza o también de tetrapax, ya ven que las leches ya tienen esta tapita, esta tapita resellable, estas tapitas serán recolectadas por muchos puntos de todo el estado de Michoacán entre ellos Lázaro Cárdenas, entre ellos Morelia, Uruapan Zamora, yo qué sé. y una vez juntadas estas tapas el día 20 de mayo en un lugar público de la ciudad capital de Morelia, esas tapas serán recolectadas y serán vendidas a una planta recicladora, misma que nos dará un capital el cual será recaudado para el apoyo a uno de estos niños, como en un acompañamiento, ya sabemos que muchas personas que concurren a estas asociaciones son personas de escasos recursos y por ende no pueden costear al 100% estos gastos, por eso con estos acompañamientos se les asigna comida para el paciente, comida para la persona que lo acompaña, traslados, este, servicios de agua potable, servicios de agua caliente y otros. Son servicios que los cuales la AMAN a veces no puede solventar y por eso solicita el apoyo a muchas instituciones sin fines de lucro, entre ellas la Asociación de Scouts de México. Y es por eso que a través de este video los invito a que sigan recolectando sus tapas, que vengan a los distintos centros de colecta del puerto de Lázaro Cárdenas, de Morelia, de Uruapan, de Zamora, de Los Reyes, de La Piedad, de Purándiro. En Lázaro Cárdenas estamos aquí en La Poderosa, aquí tengo de la poderosa en el kilómetro 6 carretera Lázaro Cárdenas la Mira la dirección va a aparecer en este momento en su pantalla también van a poder asistir a la avenida autonomía universitaria número 18 C ahí hay un club de nutrición Herbalife con mi buen amigo Emanuel Mandujano el pollo al que le mando un cordial saludo ahí también ustedes podrán llevar sus tapas con toda confianza no les vamos a morder tampoco en la poderosa le vamos a hacer entrevista y pues más que nada era para eso el video para que ustedes me ayudan a colocar este granito de arena aquí en Lázaro Cárdenas En Morelia hay varios puntos En la descripción del video les vamos a poner los lugares A donde ustedes pueden asistir A llevar sus tapas A llevar sus tapas de garrafón Pueden llevar sus tapas de artículos de limpieza O también de, de Tetra Pak Mientras tanto también les dejo las redes sociales de Tapatón Scout Michoacán que están apareciendo en pantalla. También le den like a la página de Tapatón Scout México que está apareciendo también en este momento en pantalla. Y también mis redes sociales que en unos minutos más no van a aparecer también en pantalla. No quiero que todo esto esté completo en las redes sociales. Acá. Asimismo también quiero agradecer... Ah, el equipo Tapatón Scout Michoacán Comandado por la coordinadora estrella A Tiri Hernández Sinajero Que nos está echando la mano Para que podamos hacer esas facilidades de difusión Hacia todos y cada uno de ustedes Para que ustedes también pongan su granito de arena Y si dices, oye pero ¿cuándo es la fecha límite lo vuelvo a recalcar, es el 20 de mayo manténgase al pendiente de las redes sociales de Tapatón Scout Michoacán porque ahí va a aparecer mucha información sobre este gran evento es un evento que va a tener, ya sabes como cada año, música, alegría, diversión todo para esos niños con cáncer que tanto lo necesitan. Así que ya saben chicos, hay que juntar las tapas porque estas tapas se convierten en sonrisas. Yo me voy, no sin antes, este, pues mandarle una felicitación hacia donde quiera que se encuentre nuestro fundador del movimiento Scout, Robert Stephenson, Smith Baden-Powell, porque pues hoy es su cumpleaños y hoy traemos muchos puestos las españoletas. Y cada 22 de febrero la traemos con mucho orgullo, con mucha felicidad y con mucha alegría. Y pues aún queda más que agradecerle a Baden-Powell por... No soy y también agradecerles a todos que no quedamos no este ver este video. Mientras tanto, yo me voy. Que se la patria Mientras tanto, yo me voy. Nos vemos la próxima.